Hey, bienvenidos a Classymes. Yo soy Messi. Yo soy Classy. Ella es Classy. En este ya video. Ya lo dije yo. Sí, es ya, que siempre te... me interrumpes. Siempre ya te escuché. Me interrumpes. Siempre me estás interrumpiendo. Feliz Día de San Patricio, por cierto. Y como en el Día de San Patricio aparentemente todo el mundo se maquilla de verde, Classymes Channel no es la excepción. Así que te traigo esa propuesta de maquillaje para el Día de San Patricio. Y si quieres ver cómo lo hice. Quédate. Voy a comenzar neutralizando mis ojeras un poco usando este concealer que últimamente lo estoy usando siempre para esta función. Aunque normalmente lo que me ponía era un corrector en color salmón, naranjita. Pero me he dado cuenta de que este concealer me trabaja igual de bien y me gusta más que es seco, seca más rápido, deja una capa bien finita y así no acumulo tanto producto aquí abajo y no se me marcan las líneas debajo de los ojos donde sea que tenga algo mm, oscuro que quiera cubrir, por ejemplo aquí, este... esa manchita, me pongo concealer con una esponjita seca me lo estoy difuminando para que así de nuevo, para que me deje menos cantidad de productos sobre la piel. Y encima entonces me pongo la base. Ahora mis ojeras están un poco bloqueadas y ahora que me ponga la base, la base las va a cubrir por completo bien ya. Y voy a estar usando esta nueva brochita que me acaba de llegar, no la he probado. Este Amazon, de esas chinitas baratísimas. Y quiero ver si funciona. He tenido curiosidad hace mucho de probar este tipo de brochitas tan baratitas. Hace poquito me llegó un, un kit de brochas completo de esas súper baratas. Me costó 3 euros el kit completo. Y ya hice un video sobre esto. Estuve muy muy complacida así que les voy a dejar el link a ese video al final de este. Y si están mirando desde el ordenador también les dejo una tarjetita por aquí. Creo que desde el móvil no se ve. Bueno, esta brochita no es que me esté haciendo el trabajo como tan bien. Siento que me está dejando como las, las líneas de los pelitos. Al final lo que estoy haciendo es de nuevo pasándome la esponjita por todas partes. Porque la brochita no me dejó un acabado nítido. Me dejó un acabado con, con los... ¿Cómo se, se llama? Bueno, es el rastro de la de los pelitos de la brocha. Y eso no se ve bonito. Voy a usar como contorno en crema este concealer de LA Girl en el color Beautiful Bronze. Sal, mi hijo, sal. Sé que estás allá adentro. No me quiero contornear mucho. Hoy es uno de esos días. Esta es la primera vez que uso este este el con esta brocha porque con esta brocha ya me había contorneado con mi contorno en crema de Flormar y había funcionado súper bien pero con este estoy teniendo la sensación como que no como que no es la brocha correcta pero esto como que no me está haciendo mucho el trabajo puede que termine pasando de nuevo la esponjita que salva todos los problemas siempre esto es un toyo y un desastre, pero yo lo voy a corregir prontito. Se me secó y no pude difuminarlo. ¡Qué loca parezca. No se preocupen porque ahora viene el paso de la iluminación con un concealer y todo eso se va a arreglar. Voy a tomar primero un concealer que es bien clarito, súper clarito para mí. Para iluminarme las zonas que quiero iluminarme más. Mi perrito está roncando, no sé si se nota en el video, si se llega a escuchar. A dormilona ¿no? que. es? Bueno, me puse polvito en la cara y me hice... Ahora me voy a poner un poquito de este spray fijado de maquillaje de Catrice. Que ya quiero que se me acabe porque me quiero comprar el otro, el que, el que da brillo, no el que quita brillo me gustó muchísimo más y voy a tomar esta otra brochita china de amazon que me costó 0.01 euro una cosa así extremadamente barata y me voy a poner iluminador con ella voy a tomar esta paletita de kiko milano que la uso mucho para este iluminador que me encanta no se siente agradable la brochita yo nunca había tenido una brochita en abanico pequeña he usado esta grandotota me gusta, es muy delicadita, muy clásica Especialmente para estas áreas pequeñas así Pero aplica poquito, es, no es muy densa Me gusta, me gusta Hace poco me hice un look de maquillaje en verde con brillo Y si quieren ver ese otro video como una segunda propuesta para el día de San Patricio Les dejo el link por aquí en una tarjeta y también al final de este video un link Lo primero que voy a hacer hoy, diferente a lo que hago normalmente es darle un poquito más de definición a mi cuenca usando un marrón oscuro esta es mi paleta de Anastasia Beverly Hills Prison Palette y voy a tomar la sombra marrón y la voy a colocar aquí directamente en la cuenca ven La voy a dejar hasta ahí, no la voy a terminar de aplicar que se vea bonita todavía, voy a ir a hacer lo mismo al otro lado porque luego voy a tomar esta misma brochita para aplicar la segunda sombra y difuminar esta marrón con la otra. Ahora voy a tomar mi paleta Mermaid de I Heart Revolution, voy a tomar el verde más oscuro que tiene la paleta. Con la misma brochita y sin limpiarla ni nada Y la voy a colocar encima del marrón La voy a difuminar con el marrón Y la voy a seguir subiendo Un poquito más en dirección hacia las cejas Que se ligue con el marrón ahí un poquito Ahora voy a tomar el verde más claro de la misma paleta. Y lo voy a colocar en mi párpado móvil. Un verde que tiene brillito. Miren qué fácil se integra con, con los otros colores. Y me voy a poner ese verde por aquí. fácil se aplica, estoy flipando como dicen los españoles voy a tomar un poquito de nuevo de la marrón más oscura pero con una brochita más pequeña voy a tomar una brochita que es como para cejas y la quiero colocar la marrón directamente en mis pestañas para darle un poquito más de oscuridad aquí Y la difumino mejor con el A verde. Siento que le falta un toquecito de oscuridad por aquí. Me voy a poner una gotita de la marrón. No es necesario, ya estaba bonito el look, pero... No sé. Para mi estilo de maquillarme. Me gusta que esto de aquí quede un poquito más oscurito. Le voy a dar un poquito de iluminación a mis lagrimales usando este amarillo verdoso de mi misma paleta de Friesome de Anastasia Beverly Hills. Ese se llama Sphere. Esfera. Y es un color mate. No siempre hay que iluminarse con sombras con brillo por aquí. No es necesario. Y como ven, este amarillo tiene un tanto subtono verde que se integra con el maquillaje como si fuera otro verde más. Me encanta, me voy a poner más, que se vea más, porque se ve precioso. Y lo extiendo. Así. Este delineador de ojos de Kiko Milano se llama Smart Pencil en el color 812. Y es un verde lindo, precioso. Me voy a poner un poquito más de este verde claro con un dedo por aquí para que usted vea más ese brillo que él tiene tan bonito. Y ahora sí que se ve bien bonito. ¿Ven qué diferencia? Cuando te aplicas una sombra que tiene brillo con los dedos en comparación con una brocha, es mucha la diferencia. Y a mí me gusta hacerme un delineado finito. Y casi siempre es difícil y a veces queda más gruesito de lo que uno lo quería. Por eso muchas veces mejor no me hago nada. Pero si uno tiene paciencia, puede quedar bien. Y como máscara, mi mini mascara de Chanel Dimensions. Y como rubor voy a tomar Chirio de Colourpop Es como duochrome tornasol O sea, el, el tono básico lo ven ahí Es como un rosa-naranja No sé cómo describirlo Pero tiene el otro tono que le brilla Que le sale cuando uno se mueve Es dorado O sea que es tornasol, rosado o lo que sea Con dorado Voy a comenzar con una propuesta de un labial nude Y luego me voy a hacer dos otros, sí dos otros colores de labial me voy a delinear los labios con Max Factor Color Elixir Lip Liner en el color 16 Brown and Bold un poquito seco está muy seco, no sé si vino así, no recuerdo que haya sido tan seco cuando estaba nuevo Este es el look con un labial neutral. Ahora me voy a poner un labial verde. Voy a probar dos labiales verdes que tengo. <risa> no está feo. No está mal, tal vez hasta vaya a ser mi favorito Pero ahora vamos con el número 3 El último El siguiente va a ser mate Es un verde oscuro, más oscuro que este mate Y este se llama Doctor M Tengo miedo porque me estoy equivocando hoy Ven, no sé qué pasa hoy No sé qué pasa Normalmente no me pasaba esto nunca con este labial yo me lo he puesto muchísimas veces. ¡Ah! Tragedia. Desastre. No sé qué me pasa hoy con mi pulso. Esto no es fácil. ¡Qué desastre! Bueno, señores. <coughs> quitando que la aplicación de labial fue un desastre. Ustedes hagan lo mejor que yo. Um, este es el tercer color de labial. El segundo me gustó más, el de NYX. Seguí experimentando con labiales porque como que no encontré el mío así. Déjame en los comentarios cuál de los tres labiales te gustó más. O cuál te pondrías para el día de San Patricio. Pero me voy a quedar así ya. O sea, ya. Regálame un like si te gustó este look, al menos los ojos. Así que te veo en el próximo video. Chao.